Y hola amigos de YouTube, estamos aquí de nuevo en OneShot. Y estamos aquí de nuevo en el Valle, justo donde nos quedamos en el capítulo anterior. Y bueno, se me volvió a cambiar el fondo de escritorio. Al parecer, sí es parte de un puzzle, pero que aún no se resuelve. resolver. Así que bueno, vamos a iniciar esto. Brian, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. Ha vuelto a pasar. Ah, tampoco sé a se debe. Vale. Ah, y tampoco sé a se debe que ya no la lleve. Es un tipo de oscuridad diferente okay. De momento a ver que no sí, Sí, sí, sí yo el capítulo anterior Ok, se supone que debemos Encontrar la forma de hacer que el golem este O guardián Nos deje pasar que es firmando, pero no tenemos ahora mismo Eh... Lapicero Pero si no estoy mal Conseguimos la botella de tinte Ahora necesitaremos una pluma ¿De dónde conseguiremos la pluma? No idea Vamos a empezar a ver si nos negocios Y por lo que creo tengo que eh, conseguir la pluma Rescatando a la hermana del pajarito este que nos encontramos en el bosque Así que bueno, vamos a ver si lo encontramos Gracias por el apoyo que tuvo el capítulo anterior, como siempre digo Y bueno, así que vamos a continuar La serie de Todo el mundo ya está a punto de llegar a su final por lo que creo que, bueno Ya casi estamos empezando el esperado Finding Paradise Que yo lo estoy esperando mucho, demasiado Pero bueno eh, A ver, tendré que volver al bosque este donde encontré a ah, pajarito Por aquí debajo Ok, será buscar a su hermano ¿Dónde estará? Ni idea ¡Oh, oh, oh! ¿Eres tú? Ah, oh, no ¿Es este de la aldea? No No recuerdo sé por qué, pero nuestro padre fue... Se fue de la aldea cuando no éramos niños desde entonces hemos vivido en las ruinas Pero ahora solo lo yo No puedo perderle yo también ¿Vos, no? Alúmela Alú, Vamos a ver si por aquí veo algo Por acá Ah, aquí hay una cama si tengo que estar tratando de caminar, puedo echarme una siesta. Dame ya bien este tiempo que se va a cerrar el juego. Sí, ok, Okay, ok, ok. Otro sueño: una ciudad. Oh, vaya. Brian, he tenido tu sueño. ¿Has visto este también? Sí. Estaba en un camino grande, como el último de mi sueño. Y vivía en una aldea, pero entonces desperté. Ah. No creo que esto me tenga algo así. Me refiero a grandes campos de trigo. Las únicas plantas grandes que ves aquí son un montón de árboles raros. Y bolas de musgo flotando en el agua. ¿El musgo es una planta? Bien. ¿tienes? ¿Has visto algún, algún campo de trigo alguna vez, Brian? Sí. Vaya. Son muy bonitos, ¿verdad? El que rodea mi aldea se extiende muchos kilómetros a la aldea. Las puntas son altísimas a... y a veces ni siquiera puedo ver a través de ellas. Cuando hace viento se forman lómeras, en su superficie, es como un mar de comida. Aún ah, así hay que mirarse si los mares animales. Hay peces y cangrejos, hay peces y cangrejos. Lo cierto es que nunca había visto un mar de verdad hasta ahora. Yo sí he visto un mar. ¿Qué pasa ahora? Eh? ¿Yo se viste mal la televisión? Nunca imaginé que surcaría uno a bordo de una barca. Allí, en casa, el agua tampoco tiene cosa brillante de aquí. Pero bueno, supongo que debe ser que un día está muy oscuro. ¿Sabes qué? Yo, solo ten... so Yo solía tener la miedo a los oscuridad, pero ahora resulta un poco difícil de imaginar después de haber pasado tanto tiempo aquí. Pero no hace mucho no era capaz de dormir sin una lampada. Me alegra que lo haya superado, supongo De lo contrario, no habría durado tanto tiempo En cualquier caso, yo estoy llevando el sol, así que no está nada mal Y además, si me guías tú, no me da nada de miedo, así que gracias En fin, deberíamos irnos ya, Brian Sí, deberíamos A ver si encontramos al hermano. Ah, Este robot dice que no me deja sin firmar Pero, por aquí puedo pasar No compran nada de lo que no tenía los músicos antes estimado. Bueno, no le puede hacer que seguir oh. Oh, Ok Estoy seguro que es la buzle Ok, déjame poner esto En el modo escritorio Muevo el sponge para acá y dame ese tipo de los que active okay. ok entonces debo hacer Los tres ok este este y este sí. oh. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, básicamente ¡Oh! ¡Alula! Voy a poner esto en el medio de nuevo, se me fue el fondo ya okay. Me has salvado Sí, sí, sí Gracias, llevaba tanto tiempo atrapada Entonces tú eres Alula ¿Sabías mi nombre? Madre mía, es verdad que Messi lo sabe todo En realidad, antes he conocido a tu hermano Ah, vale, Hope. Cada monster está estar muy preocupado ¿Puedes llegar más a él? Claro Bien, sígueme. Un momento, ¿Cómo sabías que yo era el mesías? No llevo el sol ¿Por tus ojos? Bueno, me han recordado el sol Vaya, por, ese, por eso eres un mesías, ¿verdad? Bueno, en mi mundo hay mucha gente con ojos como los míos ¿En tu mundo? Sí, en realidad soy de otro mundo Del lugar en el que el sol está en el cielo y no en una torre ¿También te gusta ese mundo? Bueno, sí. Genial. Paramus no era. No para de decir que este mundo está volviendo cada vez más peligroso. Pero no pasa nada ahora que tú estás aquí. Puedes arreglar las cosas, ¿sí? Ok, ahora sígueme. mejor. Alula. Uff, bueno. Ya entendí para qué le puse. Parece que tenía que dormir para romper un músculo que viene en esa pared. Si no estoy mal. ¡A al ¿Alula? ¿Estás bien? Menos mal. Me quedé atrapada dentro de una sala que te y tenía mucho miedo. Pero entonces el MC me salvó. ¿Atrapada? ¿En las ruinas? Sí. Había una cosa rara en la puerta. ¿Sabes? Estos cuadros flotantes que a veces vemos un talma. ¿Es esto que me dijiste que me dejara? ¿Qué? ¿Y se han desprendido estas ruinas? Eso no es nada bueno. Tranquila. No lo toque. No to okay. Ah, que es mujer. Estoy bien. Aún así, si la cosa empeora, tendremos que buscar otro lugar donde vivir. ¿Y qué son esas cosas cuadradas exactamente? Algo malo. Todo lo que toquen es como que. No, se estropea. Siempre que oigas hablar de decadencia, se estarán refiriendo a ellas. Evidentemente, tú también deberías evitarlas. Vale. En fin, ah. Uh... No sé cómo te las gracias por rescatar a mi hermana Salvador. Ah, menico. Ah, no es tomar la ocasión llamarte por tu nombre? Eh. Porque iba a hacerlo, ¿no? en fin, solo soy un niño como vosotros. Ah, entonces, ¿te gustaría visitar nuestra casa, hijo? ¿Por qué no? Sí, Yuki, vamos. Ah, ok, sí, vamos. Se pone interesante. Por aquí eso no puede pasar. Oh no, parece que no podemos avanzar más allá de este bloque. ¿En serio? <risa> Me adelanto. <risa> Pues no se me había ocurrido nunca. Con bueno, el tiempo terminarás acostumbrar a vivir en estos compras. Vamos, nuestra casa no queda lejos. Oh wow. <ríe> Vaya. Bueno, eh, te damos la bienvenida a nuestra casa. Sé que no sean cosas, pero. Siéntate como en tu propia casa. Ah, ahí está. Toma, te Queremos que tengas esto. Pluma, oh, una pluma. Los bordes tienen un brillo amarillo. Es una pluma sagrada de la, de la gran profeta. Ah, sí, sí, es una señora anciana que no se puede conocer. Sus plumas llevan a la oscuridad y es capaz de ver el futuro. ¿Qué? O algo así. Le dio de sus plumas a padre antes de morir. Padre quería dejar nuestra herencia, pero me parece que es que mejor, mejor que la tengas tú. ¿Estás segura? Claro, creo que eso es lo que padre había querido. Gracias. Ahora tengo una pluma, tengo tinta, puedo escribir bien. Perfecto. Ah, por cierto, ¿qué ha pasado el sol? Lo dejé con alguien en las ruinas. Me dijo que quería volver a sentir eso antes de que. Ah, te lo Maese, ese se llama? Eso puede desesperar tu planta que se haría proteger el valle. Pero cuando el sol se apagó, su salud se empeoró rápidamente. Vale. me alegro de que lo encontraste a tiempo. Creo que ya se me ha sido la para salvarla. Pues sí. Me alegro de que haya vuelto a ver el sol. Me alegro de volver a la casa. Bien. Oh. La cubierta de este libro tiene símbolo de Trevor Ah, de igual que... Oh, mi libro Aún tengo que llevar este mira. ah sí Me dio un amigo por el día del solsticio En realidad fue quien... fue el que lo escribió También me enseñó a leer, la. Tengo más inversiones en algún lado Tú podías encontrar esto Espero que los jugadores no se sigan muy rápido Bueno, voy a entonces esos de carbón, están fríos Y... Parece comida en mal estado Oh no! Supongo que eso pasa cuando te vas a llegar a tres días <risa> A ver... Uy, uh, Una cama, Bueno, más bien un colchón Sí, sí, sí Esta es una tercera llena de polvo y te da años Eh... Bueno Pues yo me voy Aquí no parece tener más nada ¿Es un libro? Todavía no se sé lee, Pero nuestro amigo dice que enseñará con C mejor. ¿Tú no me vas a decir nada del libro? Bueno, pues me voy. Gracias por este día. A ver. Oh. Oye. Vi que te dije a ese patio. Así que he pensado que puedo unirme. Yo también. Ok. Es ropa. Vaya, debería recogerla pronto. <risa> a ver. Agua. Oh. Parece que llegaba a algún lado. Sí, a las profundidades sagradas. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos allí. No tenemos forma de llegar, ¿sabes? No hay ningún bote y ninguno de nosotros sabe nadar y. ¿Qué son las profundidades sagradas? Esa mesa nuestra gente. A veces vamos a visitar a mamá. Bueno, más bien a su tumba. Oh. Espera, ¿cómo llegáis ahí? Creía que habéis dicho que en ningún bote Ah, nuestro amigo nos ayuda, tiene algún tipo de máquina que le permite volar Y a veces no se lleva con él Pero como iba a decir, hace mucho que no lo vemos Me pregunto cuándo volverá Ojalá pudiéramos ver, volver a ver nomás Vamos a largo vamos al patio Vale Ok Espérenme que voy con ustedes <coughs> Una pelota una pelota es mía aunque ya no voto tanto como antes peces peces muy bueno, bueno. oh yo te vas a siempre placer conocerte de verdad gracias por todo lo que me da es que me dicen que solo tengo una oportunidad pero no hubo nada que amenaza en mi vida Básicamente Bueno, volvamos con la planta esta que deja el sol ¿La luz se ha apagado? ¿Sabes lo que ha pasado? No eh, en serio Pero, pero No ¿Qué voy a hacer? Oh wow ¿Volverá a encenderse de nuevo? Uff, se ha ido, mira hay una el pero eso no se el maíz Debe haberse olvidado Semilla No puedo combinarlos Bueno, vámonos aquí Ya murió Bueno, se puso un poquito SAT ahí. Volvamos con otro potencia que quiero firmar ya el podemos hacer la broma de escribir. Una vez lo leí el libro. Broma de escribir. No tengo un boli. Bueno, sí. Bien, así que tenemos aquí. Buena suerte. Gracias. Vamos a ver qué pasa Nieve. Oh... Llegamos a la ciudad de fondo... Sí, vamos a la ciudad de fondo... rojo... Ah, el sol... me decías bienvenido al refugio... ¿Comprendes lo que tienes que hacer aquí? Se supone que tengo que entrar a la torre, ¿no? Yo veo la torre, así que supongo que estamos cerca No es la entrada? Es la superficie ¿La superficie? Mira abajo, pequeño Oh, estamos muy alto Supongo que tengo que bajar un montón de escaleras O encontrar un ascensor, correcto Sin embargo, la torre es un lugar muy sagrado Lugar sagrado Encontrar la entrada puede ser fácil Pero eso no bastará ¿Qué quieres decir? Cuando llegues a la superficie te recomiendo que visites la biblioteca para que te guíen Vale, gracias, Continúa, a poste, pues, deseo suerte Me temo que saber esta cuella de semillas para ti Solo el portador de la semilla sagrada se depende permite el asociado de Harville Eh, me semilla? Me temo que saber en la el... eh. Ah, ¿es como una semilla de maíz? ¿La tengo yo? la dejó una mujer planta en el valle Sin duda esa semilla, entonces tu debes cultivarla ¿Comprendes lo que tienes que hacer? No Lleva la semilla de jardín. plántame una maceta del centro Pasa por aquí para hacer el jardín, ok. Pues era más simple de lo que pensé. Ay. se puede ir. Supongo que es para acá arriba. Ah, bueno. a poner la semilla en la maceta. No hay este macetero. De la semilla va que queda a quedar así. No hay Sí sí ese. Sí, sí. Vamos a ver el sol equipado. A es el alguien Bueno, a ver. vamos a ver con el robot. A ver si. Pero ya... si... no, si es el sellado, puedo explicarlo. Muy bien, tienes que encontrar la forma de llegar a la biblioteca. Bueno, bueno, creo que lo voy a dejar por aquí. Vamos. Vamos. Ponte marcha. Bueno, ¿qué ha sido eso? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Creo que necesito ayuda. Vamos, vamos. Tengo cosas que hacer. Eh, disculpa. Vaya, eres tú. Ay no, parece que iba a tocarme con. Que vergüenza. Eh, eh, ¿puedo ayudarte en algo? <ríe> sí, por favor. Me gustaría saber cómo era hasta la superficie. Ya, me tenía que preguntar a hacer eso. Ahora mismo este asesor es el único acceso a la superficie, pero. No hay más que verlo. Parece una asesor normal. Bueno, eso es cierto, pero... mire el panel de botones. Eh, botones. Ya, yeah. es un inconveniente desde luego. Normalmente hay un botón muy grande que dice planta baja. No tiene sentido, porque te lleva a la planta baja. Pero ahora no está, Lo habrán arrancado? Lo he buscado por todas partes, pero no aparece. Quizás haya explotado. ¿Es que tenemos que hacer una nueva? ¿Qué? ¿Eh? Vamos, ya averiguaremos y Ahora nos toca hacer un botón nuevo O una cama Estoy agotado tanto a caminar ¿Puedo echarme una fiesta? Bueno chicos, lo vamos a dejar hasta aquí Espero les esté gustando One Shot tanto como a mí Y bueno, va a ser hasta el siguiente Lo vamos a dejar justo cuando Nico se duerma En el siguiente capítulo vamos a volver De el sueño que, tiene, que seguro va a tener Así que bueno hasta la siguiente Esta música está muy buena